esta charla es especial porque hoy tenemos una invitada que nos va a dar unos unos consejos y unas bases muy importantes sobre mercadeo. La charla de hoy tiene el nombre de Mercadeo 360 ampliando tu estrategia digital. Hoy en esta charla, ustedes podrán conocer los conceptos básicos de mercadeo a tener en cuenta para lograr construir una estrategia de mercadeo que abarque lo más relevante y que además les ayude a dar a conocer sus productos en el mundo digital y de esta forma ustedes puedan obtener más y mejores ventas. Por este motivo, hoy nos acompaña Belkis Mira, ella es economista con especialización y maestría en mercadeo de la Universidad de los Andes, consultora de mercadeo, estrategia y desarrollo de marcas con experiencia en desarrollo de marcas y áreas de mercadeo tanto en grandes empresas como en nuevos emprendimientos de distintas industrias como gobierno, hotelería y turismo, en el sector farmacéutico, agroindustrial, maquinaria pesada, oil and gas y tiendas de productos de lujo, entre otros. Además es profesora asistente de la clase de Gerencia de Marca de la Maestría de Mercadeo de la Universidad de Los Andes. Le damos la bienvenida a Belkis Mira eh, y bueno esperamos por favor que todos ustedes estén hoy muy atentos y recuerden todas las inquietudes y las preguntas que tengan nos las pueden hacer por nuestro chat de preguntas. Bienvenida Belkis, gracias por estar con nosotros hoy. A ti Gaby, muchas gracias por la presentación. Eh, buenos días a todos. Estoy súper contenta de poder compartir este espacio eh, de alguna forma con todos ustedes de una manera remota, eh, que esto es lo que nos permite es acercarnos un poquito más y a que ustedes tengan la posibilidad de, de, de capacitarse y de tener más información para mejorar todos sus procesos de venta específicamente. Entonces, eh, bueno, como ya Gaby presentó, esto va a ser una charla eh, de mercadeo digamos que en general vamos a hablar como tenemos una hora eh, la idea de esto es hablar de una manera muy general eh, de qué de qué se trata una estrategia de mercadeo eh, para que ustedes eh, puedan ya con sus negocios y con estos conceptos eh, profundizar de acuerdo a cada una a cada uno de los productos que ustedes vendan y a lo que han conocido con todas estas capacitaciones que les ha brindado artesanías de Colombia eh, esta, esta, esta, esta, esta diapositiva básicamente era mi presentación, es para que ustedes sepan, pues ya, ya digamos que ya la, la hizo Gaby, pero es, es básicamente como para que eh, ustedes sepan que mi expertise y toda mi carrera profesional eh, la he hecho en, en, en mercadeo, desarrollando distintas, distintas estrategias para, para distintos negocios. Eh, también tengo la oportunidad, pues en este año he tenido la oportunidad de desarrollar la estrategia de, de Mercado de Artesanías de Colombia y acompañar a 20 comunidades de artesanos a nivel nacional, eh, entonces digamos que también estoy sensibilizada con, con, con los proyectos como los que tienen todos ustedes eh, como artesanos. Entonces básicamente, ¿qué vamos a ver? El objetivo es dar a conocer las herramientas básicas eh, de un plan de mercadeo aplicado al mundo digital para que al final se conviertan en más y en mejores ventas. Eh, digamos que lo que quiero que todos entiendan de esta capacitación es básicamente de, de qué se trata mercadeo. Eh, mercadeo muchas veces, mercadeo y ventas son dos áreas distintas, pero son súper complementarias. Eh, Ventas es como el ejercicio de, de vender un producto, intercambiar un producto o un servicio eh, por medio de una transacción y que sea pues, pues dinero. Y mercadeo es, todo, es, es como lo que ayuda a que se genere la venta en temas de comunicación. Es como toda una estrategia que uno tiene que tener alrededor para que al final el vendedor pueda pues, pueda pues eh, ejercer bien su, su, su labor. Entonces, eh, somos áreas muy amigas eh, y por eso eh, la parte de mercado, digamos que el primer mensaje que me interesa que les quede es que uno a, a mercado le tiene que dedicar tiempo. Porque ten, para, para uno tener una estrategia global y que sea 360 grados, tal y como, como les están viendo en esta diapositiva, uno tiene que tener en cuenta muchas cosas y por eso hay que dedicarlo el tiempo. Hay que mirar muchas áreas para que al final pues podamos vender de una forma muy efectiva. Entonces vamos a mirar los ejes que vemos acá, son los ejes de un plan de mercadeo, les voy a contar de qué se trata cada uno para que podamos eh, eventualmente eh, al final como revisar, ustedes miran desde sus, desde sus emprendimientos, desde sus eh, proyectos, miren cuál de estos son los que ustedes van a darle prioridad y al final pues pueden desarrollar digamos como una estrategia con cada uno, eh, Enfoqué esta presentación en la parte, obviamente, digital eh, pues porque, por varias razones. Primero, porque esto es como lo, eh, a lo que le está apostando Artesanías de Colombia como tal para que ustedes se capaciten. Y segundo, eh, porque hoy en día es una forma muy efectiva de llegar a más personas y lograr un mejor mercado, pero además es gratis. Entonces, desde, desde todas las empresas que ustedes están realizando, eh, se pueden hacer muchas cosas muy bien hechas, que generen un valor agregado para todos sus productos. Entonces, vamos a empezar con comunicaciones internas y externas. ¿Esto qué es? Básicamente, uno lo que tiene que mirar es la comunicación que yo hago de mi producto es, es como la publicidad que yo le voy a hacer, ¿cierto? Entonces, para eso, normalmente, ¿uno qué hace? Uno tiene un... Uno puede, si decide, si decide invertir en, en medios, eh, medios que son como todos los, eh, todas las posibilidades que yo tengo de, eh, de, de comunicar, a, a, a, digamos, el tiempo es un medio, ¿sí? Como son medios de comunicación eh, en donde yo puedo invertir eh, para llegar a un público objetivo. En internet, normalmente, uno qué hace? Pues, uno simplemente revisa, eh, por ejemplo, si yo soy joyera, eh, tengo que hacer como todo un análisis de quiénes pueden ser mis clientes que, están, que van a revisar ciertas páginas de internet en donde yo puedo llegar. Entonces, si yo, soy, si yo hago joyería para mujeres entre los 25 y los 60 años, eh, de estratos 3 o 4 eh, o 5 y 6, entonces yo puedo mirar qué medios son los que eh, generalmente uno, uno, uno encuentra en donde estas mujeres se meten para leer noticias, para para leer novedades, para cualquier sistema de información, y ahí es donde yo puedo empezar a, a definir si, si, si voy a hacer una inversión o no. Eh, como les digo, normalmente esto, esto, esto obviamente tiene unos costos que son mucho menores que, que por ejemplo, pautar en, en, en, en medios impresos, eh, pero uno puede hacer el ejercicio de, primero, Mirar cuáles son estos medios importar pues cuáles son estos medios a los que yo puedo eh, llegar como a un público objetivo y luego le doy prioridad. Por ejemplo, la revista Fuxia. Entonces, yo solo un mes pues, puedo admirar como una estrategia de tres meses y de pronto invierto ahí. Como les digo, eh, de entrada, eh, cuando uno hace mercadeo, uno tiene que invertir no solamente dinero, porque puede uno, como les dije desde el principio, no necesariamente tiene que empezar invirtiendo grandes cantidades de dinero, pero sí por lo menos tiempo. Eh, y para eso, digamos que hay ciertas herramientas que, de las que vamos a hablar que les voy a contar. Normalmente también, uno que hace con las comunicaciones externas. Eh, es esencial, y esto sí se lo he dicho, digamos, a todos los artesanos con los que yo he tenido la posibilidad de, de interactuar, eh, por lo general... Ustedes no tienen una base de datos y es súper importante tener una base de datos. Eh, esta base de datos mínimo debe tener nombre de la persona, el nombre del cliente, apellido, dirección, teléfono, eh, una dirección de correo electrónico y un espacio de observaciones. ¿Para qué? Para yo saber eh, cuál, que ese cliente qué es lo que está buscando, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus necesidades futuras. Entonces, un ejemplo. Yo tengo, volvamos al ejemplo del, del almacén que tiene, que, vende, que que es una joyería. llegaba una persona eh, con una necesidad puntual, pues, que está buscando un regalo para su hija que se va a casar. Eh, ahí eh, ella me está dando mucha información. Primero, que tiene una hija. Segundo, que le gusta, digamos, eh, lo que le gusta, no sé, la joyería. Y tercero, que se va a casar, entonces, que eventualmente va a tener más necesidades hacia el futuro. Entonces, ¿yo qué hago? Pues anoto en las observaciones. Eh, esta señora venía por, eh, por unos, un, un regalo para su hija que se va a casar. Entonces, más adelante, cuando yo saque una colección enfocada en, no sé, en, puede ser en, en una nueva tendencia de, la, de la, digamos que si ella compró unas cantongas entonces una nueva tendencia en, en, en aros, o, o vaya a ser una colección para bebés, eh, que probablemente toda esta información que yo anoté en la base de datos me va a servir para hacer que un boletín mensual que yo le mande a mis clientes eh, con información de eh, las nuevas colecciones, los eventos en los que voy a participar, eh, cómo generar contenido para que los clientes estén enterados y eventualmente quieran volverme a comprar. Eh, porque hay algo que, que hay que tener muy importante en la cabeza y es que un comprador es una persona que solo va a la tienda una vez. Un cliente es el que recompra, pues el que hace una recompra. Entonces, lo ideal es tener clientes eh, pues para fidelizar y demás, ¿cierto? Entonces, eh, esto es importantísimo tener. Eh, por otro lado, uno puede generar también... Siempre uno puede generar eh, como información para tener eh, para, para que el, los medios digitales se interesen en que yo pueda hacer eh, un artículo. Que, que digamos que el, desde el punto que yo estoy pueda generar un artículo o una información para los, para los medios. Entonces, ahí es cuando uno tiene que empezar a mirar. Aquí las redes entran eh, a hacer un, un rol muy importante. Por ejemplo, una red como Twitter, uno tiene que seguir... Eh, los medios que más me interesen o los medios en donde yo crea que está mi público objetivo para generarles contenido y contarles, saqué esta nueva conexión, voy a ir a esta feria, eh, me invitaron a participar en este evento, o sea, uno tiene que generar mucha comunicación y desde lo digital, esto es mucho tiempo que uno tiene que invertir. Es importante, si todos están acá metidos, eh, me parece relevante recordarles que no siempre pasa y es que tengan una página de internet. Una página de internet no solamente es algo, es un espacio para que pongan, digamos, como un catálogo de productos, y si no pueden pagar una página de internet, por lo menos tengan una página de Facebook, que sea como la página de internet de, de la empresa, mientras generan los recursos para tener una página de internet. ¿Por qué? Eh, porque finalmente hoy en día eh, todo nuestro mercado está buscando de alguna forma la información de manera digital. Un ejemplo. Eh, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de participar en Artesanías de Colombia, en algún momento yo me encontré con una artesana que vende eh, eh, vajillas del Carmen de Viboral. Eh, me acordé que yo, o sea, definitivamente tenía decidido que quería una de sus vajillas, pero no era en ese momento. Eh, a los nueve meses ya tuve la necesidad, eh, pero había perdido sus datos. Y empecé a buscarla por internet y la encontré por Facebook. Eh, la llamé y efectivamente, digamos, que pude realizar la compra, pero la encontré. Eh, entonces, por eso es súper importante tener en cuenta que uno sí o sí va a tener una página de internet. Ahora, cuando tengan esta página de internet, o sea, digamos que ya elaborada, es importante tener un blog. ¿Por qué? Internet, Google, por ejemplo, funciona mucho... Eh, uno puede pautar y de acuerdo a la pauta, pues obviamente uno puede ser la, de las primeras opciones cuando una persona está buscando una palabra, pero también uno puede generarlo por medio del contenido que tenga su página de internet, entonces seguramente esto lo habrán visto en algunos otros foros o lo van a ver más adelante, eh, pero las palabras que uno use para su página de internet para grabar las fotos que uno suba a la página de internet para los, para los contenidos que uno vaya escribiendo en la página de internet son súper importantes para ir posicionando la página de uno en, en, en ciertas palabras claves, claves que uno quiera que lo, que lo encuentre, entonces por eso un blog en la página de internet que pueda contar por ejemplo la historia eh, de esos productos, pues que tenga muchas veces la, la, la palabra repetida que ustedes quieren por, por, por la cual se quieren caracterizar para que los busquen, pues para eso sirve el blog, para que uno pueda como tener una página un poco más robusta en contenido y así ir posicionándose sin necesidad de pagar, que esto es uno de los elementos que, que, nos, que nos enseñan, digamos, cuando estamos hablando eh, de buscadores y demás. Entonces, es súper es importante como tener esto en cuenta en la medida en que uno tenga las posibilidades. Y si no, por lo menos tenerlo como meta, como plan a futuro para poder hacerlo. ¿sí? Eh, ahora vamos a la parte de marketing digital. El marketing digital eh, es básicamente o sea, se divide como en tres, en tres herramientas eh, relevantes. Uno es cuando yo pauto en medios, que era lo que les estaba contando, es como para generar información o conocimiento. Eh, cuando yo estoy como en, en medios como revistas especializadas, es para que consideren mi producto como una opción de compra, ¿cierto? Y ya cuando yo me meto como en, en, en las redes o cuando ya empiezo a, hacer como a generar distintas estrategias, pues ahí ya es prueba o recomendación de mi producto, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es construir el mensaje para generar credibilidad y cercanía e interacción y luego también tener una me mejor exposición de los productos y, o de los programas que yo tenga desde mi emprendimiento, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago con, yo qué hago en marketing digital? Esto tiene varias, varias divisiones. Entonces, está la página web, está eh, las redes sociales, que es social media, ¿no? Los medios digitales de los que ya hablamos y el mailing, todos son igual de importantes y vamos a hablar aquí de cada uno. ¿Alguna pregunta o estoy, o después? Bueno, bueno, lo pues, ideal sería es que, que se... hiciéramos las preguntas al final. Sí, y con eso, digamos, sí, tienes la oportunidad de darnos, de darnos todo... toda la información que tienes para hoy y, y de esta forma no, o sea, no, no no te interrumpen porque puede pasar que, que, que, que, que, las, que las personas tengan, que o sea, que tengamos muchas preguntas y que, y que ya se pierda el hilo de la conversación. Es que estos son temas que son bastante, es, es mucha información y como les digo, eh, los vamos a tocar de forma muy general, pero yo lo que quiero con esto es que quédense con algo, eh, como ejercicio como tarea para que eventualmente ustedes miren qué les va sirviendo a, eh, a sus negocios, dependiendo del momento en el que están. Entonces, bueno, eh, vamos entonces con eh, déjeme, página web. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer con una página web? Si ustedes están en el momento en el que tienen ya la página como tal, o así sea la página de Facebook que les recomendaba tener anteriormente, entonces esta página tiene que ser clara, tiene que ser sencilla y que comunique lo mejor de mi producto. Miren, los, las artesanías tienen un tema y es, eh, por lo general todas las personas que, tienen un, que, son, que, es, que es un artista y que desarrolla un elemento, eh, tienen una historia muy bonita que contar detrás de sus productos. Yo me imagino que todos saben, por ejemplo, una marca como Adidas, ¿sí? Adidas es una marca que, eh, pues, vende ropa y zapatos deportivos y no tiene ninguna historia detrás de eso que contar. Eh, entonces se la tienen que inventar. ¿Cómo? Pues, contratan a estas superestrellas para que, eh, para que, para que la historia sea, es la camiseta que usamos, es la, ¿no? Como para que en el imaginario se cree esta historia cosa que no pasa con las artesanías, las artesanías en cambio tienen una historia súper bonita que contar, siempre, ya sea desde que aprendí este arte porque es la tradición de mi familia o porque me encontré con esta labor y de pronto decidí que podía ser una buena opción para, pues, para subsistir y me encanta mi producto y soy diseñadora y demás, entonces... Siempre uno tiene que construir una historia que sea súper emocional desde, la, desde las artesanías para que la gente como que se vincule mucho más con cada uno de sus productos. Eh, ¿Esto uno cómo lo hace? No escatimen que en, en, en lo que vayan a, a comunicar. ¿Por qué? Ustedes no pueden hacer, no pueden pensar que el cliente sabe todo lo que ustedes saben de su producto. Muchas veces nadie tiene ni idea. De, que, de todo lo que ustedes sí saben de su producto. O sea, puede haber que uno se imagine que esté hecho de alambre y de pronto es que está hecho de una eh, palma que la secan y tiene un proceso como súper orgánico y demás. Eh, entonces, no, nunca den por hecho que el cliente que ustedes tienen sabe todo lo que ustedes saben de su producto. Entonces, para esto, usen la página de internet, cuenten historias, cuenten... Eh, cuenten, cuenten cada una de las cosas que les pasa por, cuando están haciendo cada uno de sus productos y verán que eso, eso va generando como un contenido más relevante para cada uno de ustedes eh, y para, para, para el cliente porque uno ahí se vincula más y además si yo llego a mi casa con un canasto de CRT que lo hacen mujeres eh, desde hace 50 años y es una tradición familiar y este canasto lo dura pues la elaboración del canasto es de tres días, es completamente orgánico eh, como que yo ya cuando tengo este elemento en mi casa o lo tengo puesto yo ya si alguien me pregunta pues tengo una historia que contar o sea esto se vuelve como un voz a voz que en general los artesanos siempre lo tienen pero lastimosamente eh, muchas veces dan por hecho que, que el cliente conoce todo lo que pues todo lo que ustedes saben pues claro porque ustedes lo trabajan todos los días pero es como si fuera eh, para dummies, o sea, si fuera algo súper elemental de plastilina y uno lo tiene que comunicar en la página de internet y eso les aseguro que le genera valor tanto al cliente como a toda la eh, teoría que hay detrás de los buscadores para, eh, eh, para, para que encuentren rápidamente mi producto. El blog, que impulse, el blog que impulse las redes sociales, si ya tienen una página de internet, ustedes tienen que estar en las redes sociales. Y ahorita les cuento como un resumen de para qué es como las, básicamente las, las principales y cómo pueden comunicarse ahí. Entonces, un blog para que uno lo, lo impulse por medio de las redes sociales, decirle a uno sus fans y a su público objetivo, mira, ya esto es, eh, el blog es el que pueden usar para contar esas historias. Eh, y así tener como información relevante para la página, ¿sí? Luego, sí, luego sigue toda la parte de marketing digital. ¿Cierto? Entonces, eh, como les digo, si ya tienen página de internet, es, es, es relevante e importante que tengan redes sociales. ¿Cuáles son las más relevantes? Pues Facebook, obviamente. Eh, Instagram, hoy en día es muy importante, sobre todo para cuando uno está vendiendo productos. Y Twitter, ¿qué no pueden hacer y es mejor que no lo hagan? Eh, pues, o es mejor que no lo hagan. Es hablar exactamente igual en todas las redes, así tengan eh, el mismo público o así tengan público distinto, las redes hablan cada una diferente, es un público diferente. O sea, yo no me meto, yo, yo tengo, las tengo todas y no me meto en todas para seguir a todos los mismos para que me digan exactamente lo mismo. O sea, yo busco información distinta en cada una de las redes y así espero que lo hagan las marcas, así yo sigo la misma marca en todas las redes. Entonces, para esto es importante tener, un tiempo para hacer un proceso de creación de contenidos y de producción gráfica. Producción gráfica no me refiero a que vayan y salgan todos ahora y contraten un fotógrafo y hagan eh, unas fotos súper elaboradas, que si lo pueden hacer, pues háganlo, pero hoy en día todos tenemos unos eh, celulares súper poderosos y, y, y, y que nos permiten a nosotros eh, tomar unas muy buenas fotos y de hecho estoy segura que artesanías, si no les ha dado esta capacitación, se las va a dar de cómo generar una buena fotografía, una buena producción, uno pone, ya, de hecho ya lo están confirmando que ya la tuvieron, entonces ustedes cogen y en una mesa o en cualquier sitio, pues hacen la producción, no sé, hay muchas veces que no, las fotos que ven las páginas de internet eh, de, de, de emprendedores o de artesanos son demasiado caseras, pero como que ni siquiera le metieron un esfuerzo para decidir como, bueno, esta persona por lo menos está pensando en mí como cliente para que yo vea algo bonito. Recuerden que todo entra por los ojos. Entonces, tomen buenas fotos, hagan buenas producciones que, que yo si tuviera aquí tres elementos, pues la pongo en un piso blanco, miro que la luz esté bonita. Hay un montón de aplicaciones que tienen filtros, entonces uno simplemente escoge la más bonita y la, la publica. Eh, entonces, bueno, toman como hacen esa producción gráfica y luego la empiezan a publicar. Entonces, Facebook, ¿para qué me sirve? Facebook es una red social, es como, digamos, como una que uno usa mucho. Eh, yo, yo, yo, yo tengo esta teoría y es que pues, los seres humanos somos un poco chismosos. Entonces, a nosotros nos encanta saber qué está pasando con el otro. Facebook me sirve para, para eso, para que yo le cuente a mis clientes qué está pasando con mi producto. Es, ¿Qué estoy haciendo? Por ejemplo, ustedes pueden hoy tomarse una foto, sí, se toman una foto estando en esta capacitación y la publican en las redes de su, de su empresa y dicen, hoy estamos aquí, eh, a, cogen el link de artesanías que, que esto está promocionándose en, en las redes también de artesanías y aquí capacitándome en mercadeo, no sé qué. O sea, como eso, ¿qué valor le da a la gente? Pues la gente se va a dar cuenta que ustedes se están formando, que ustedes se quieren capacitar, que ustedes quieren crecer y eso se va quedando en el subconsciente de las personas para que al final el día de mañana, o sea, como que uno va creando más información, que el día de mañana yo necesite, tenga la necesidad de alguno de sus productos y lo primero que se me venga a la cabeza es, es, es alguno de ustedes porque lo estoy viendo permanentemente en las redes porque me está generando información y contenido. Además, Facebook... Lo que le permite a uno también es eh, interactuar, entonces uno siempre tiene que tener eh, pues un manual de ese contenido porque van a ver las personas que los, nos van a felicitar, van a ver las personas que nos van a querer decir cosas malas, porque desde el computador hay gente pues digamos que, que, que se queja, entonces hay que saber cómo le voy a responder a esas personas, nunca de una manera reactiva, pero hay que responder. Eh, y hay que saber también decir cómo generar interac interacción. Entonces, por ejemplo, eh, en un día soleado como hoy, eh, como ¿qué accesorios te pondrías si sí, yo vendo accesorios? no Cómo generar preguntas que a la, gente, a la gente le encanta participar y sobre todo las personas que son fans de ciertas marcas. ¿sí? Eso por el lado de Facebook. Facebook también tiene la posibilidad de poner digamos, como precios, eh, entonces la gente a veces tiene la posibilidad de tener Facebook como catálogo, pero hoy en día mi recomendación es que eso lo usen más en Instagram. Instagram es muy de fotografías, ahí sí, pues eso es, es básicamente, digamos, como el lugar donde todos nos volvemos fotógrafos, entonces ahí lo importante es tener, digamos, que si yo tuviera un catálogo, yo lo pondría ahí. Eh, en Facebook los hashtags no tienen tanta relevancia como lo tienen en Instagram, ¿por qué? Porque si yo busco en Facebook un hashtag, no me vota como la cantidad de resultados que sí me los vota Instagram cuando yo digo hashtag eh, Bogotá, entonces pues veo toda la gente que está hablando exactamente del mismo tema. Eh, entonces ahí por eso se usa tanto el, el numeral, que es el hashtag. Eh, entonces yo lo que hago ahí es, eh, y la gente muchas veces por hashtag encuentra... Busca eh, páginas que quiere seguir. Entonces, si yo genero un buen contenido fotográfico y le, met, y pues, le pongo los numerales y le pongo todo, hasta le puedo poner numerales color, eh, artesanía, Colombia, eh, en una misma foto, obviamente no llenando pues, un párrafo, sino como siendo como estratega en eso, eh, voy a generar también un contenido eh, diferente y especial para mi, mi público objetivo. Twitter. Twitter es una, es, una, es una herramienta distinta, es una página donde uno tiene que... Es una red donde uno tiene muy poco espacio para comunicarse, pero eh, es relevante para eh, comunicarse, digamos, con, de una manera efectiva con, con, con, con marcas que yo quiera seguir, con personalidades que yo quiera seguir. Eh, ahí yo genero un contenido mucho más serio, eh, digamos que es un lugar donde uno se entera de noticias mucho más rápido. Entonces... Yo les sugiero, por ejemplo, en Twitter estar muy pendientes de lo que hace Artesanías de Colombia y replicar las cosas que aplican a sus productos, eh, las capacitaciones que aplican a sus productos, eh, también generar como información, ahí también es súper relevante los hashtags, pero de una forma muy distinta a lo que hace Artesanías. Hay momentos que vale la pena replicar el contenido en las tres, o sea, no quiere decir que se sienten. Hay unas cosas que sí valen las tres, porque además es la opción más fácil porque todas estas aplicaciones simplemente uno como que le chulea las otras redes y ya tú se, se multiplica el contenido. El problema es que muchas veces la gente lo que hace es que se vuelve perezosa y simplemente todo el contenido lo hace para una sola red y lo replican las demás. Entonces, esto digamos para el tema de marketing digital, hay que hacer, esto, esto es un tema de tiempo. Hay que tener metas, hay que fijarse metas. ¿No? hay que fijarse en ventas cuantificables uno tiene que por lo menos cada tres meses, cada seis meses definir un número de fans que yo quiero un número pues de o sea, fans para Facebook, seguidores para Instagram y demás y el flippers que yo logre también porque desde ahí por ejemplo yo puedo lograr que una, un, un, un gran tuitero me, me retuitee o sea que alguien como que parezca relevante mi información o le guste y me ayude a impulsar mis redes, entonces eso yo también tengo que decidirlo como meta y eso me ayuda, cuando uno tiene metas, uno por lo general como que las cumple. Entonces, por eso uno se tiene que organizar de esa manera. El, manu el, manu el manual de contenidos es el que les comentaba. Eh, este manual me sirve a mí es simplemente para saber cuando respondo ante una queja o un reclamo, cómo tengo que responder. Y eh, cómo le respondo también a una persona que me felicita o, o que tenga que tener. Pero, por ejemplo, tenemos que tener máximo... Yo diría que 12 horas en tiempo de respuesta. No se puede responder tres días después porque ya pierde, digamos, cualquier tipo de interés. Esto hay que tenerlo muy muy muy en cuenta. Y ya las métricas se vuelven, es como de toda esta estrategia, al final, ¿cómo me lo, cómo, ¿cuántas ventas, ventas tuve en el mes? Entonces, uno puede ir revisando todo este ejercicio, si aumenté o si, o si disminuí, pero uno tiene que tener claro toda esta información, ¿ok? El mailing, como les digo, esto también hace parte, como de, de, hace parte, digamos, del mercado digital y es de la base de datos comercial. Yo tengo que tener la forma de hacer un, un, un, como un, un email marketing news, algo así, eh, para yo generarle eh, una información sea manual o, o o mensual, digamos, dependiendo de cada uno de los segmentos, eh, y con toda la información que yo pueda dar en eh, los eventos que yo participé, lo que les comenté las, las nuevas colecciones, sí, los, que voy a, pues, los eventos en los que voy a participar y después las fotos de los eventos en los que participé, o sea, siempre generando como información y contenido por todas las herramientas que yo tengo, para, eh, para que, para que pues, esto es para que, nos, que, para que se, nos quedemos siempre como en el subconsciente de nuestros clientes. Les voy a poner un ejemplo. Coca-Cola, eh, cuando uno ve por ejemplo vallas de Coca-Cola, ¿no? eh, después uno va a una tienda y ve que la tienda o la cigarrería la está patrocinando el letrero, la cigarrería Doña Rita, la está patrocinando eh, Coca-Cola, ¿no? luego la nevera que es de Coca-Cola, luego uno abre la nevera y pues o sea, está lleno de Coca-Cola, si uno va a la tienda, luego uno a la casa y ve una, un comercial de Coca-Cola, pues al final uno que va cuando tenga sed, uno que va a tomar, Coca-Cola, ¿por qué? Porque todo el tiempo me lo estuvieron hablando en la cabeza, todo el tiempo algo me estaba, le estaba diciendo a mi subconsciente Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola, entonces uno con este tipo de cosas puede hacer lo mismo una escala distinta, porque obviamente pues Coca-Cola esto le cuesta millones de plata, pero, eh, pero nosotros lo podemos hacer desde una escala distinta porque el, la parte consciente nuestra es solo, solamente como la puntica del iceberg, la parte inconsciente es un mundo súper grande que no sabemos eh, cómo es que a nosotros casi que siempre nos están manipulando todas nuestras decisiones de compra. Y nosotros desde nuestro, desde nuestro desde nuestro rol en mercadeo también lo podemos hacer con emprendimientos sencillos como los de todos los artesanos. Esta es una forma de hacerlo, entonces por eso es que vale la pena siempre como invertirle tiempo para lograrlo. Luego nos vamos a la parte como de diseño, que muchas veces las, las empresas contratan agencias para que le hagan los diseños y demás. Entonces, digamos que por eso le, le llamo diseño o agencia, eh, que es eh, este, este puntico de acá, que es que está muy parecido a estos colores. Entonces, aquí yo qué hago. Yo lo que hago es, me imagino que todos ustedes tienen ya una marca definida, tienen una imagen, tienen, tienen algo como que ya... que, que si no, entonces, pues, hay que crearlo, ¿no? Okay, como de, de acuerdo a su nombre y demás. Eh, y es que definan la imagen para todas sus comunicaciones. O sea, yo, si yo voy a hablar en todas las redes de una forma distinta, ok, pero, por ejemplo, que las fotos no sean tan distintas la una de la otra. O okay, que en Facebook todo mi look, el look de la página sea morado y el de Instagram todo sea verde y el de Twitter todo sea rosado porque estoy, no estoy siendo consistente con mi marca. Entonces, todas las comunicaciones deben tener algo acorde de tal forma que cuando yo lo vea digo, ah, claro, estos son los de esta testería, eh, ¿no? Eh, entonces, sí, hay que, lo mismo para los correos para las redes sociales y para las comunicaciones de la empresa, tratar de tener un diseño invertirle un poquito. O sea, miren, hay páginas de internet donde le hacen a uno los logos gratis. No son, digamos, como la, la mejor opción, pero existen. Eh, uno no necesariamente tiene que invertir tanto en esto, aunque sin, pues, si muchos de ustedes son diseñadores, entonces ustedes lo pueden hacer sin problema, pero muchos no saben de, de programas de diseño, entonces Artesanías también les puede brindar esa información. Eh, pero sí hacer las cosas de una buena manera y verán que todo esto al final, bien hecho, se traduce en más y mejores ventas, ¿sí? Inteligencia de mercados. Entonces, inteligencia de mercados, ¿qué es? Es algo súper, súper, súper importante. Es una cosa que le genera a uno mucho tiempo, pero, eh, pero es un tema que uno tiene que tener como la tranquilidad, de, de que al final cuando yo esté analizando mi cliente objetivo es porque tengo toda la información. Esto también gasta mucho tiempo, como el tema de marketing digital y de comunicaciones. ¿Qué es inteligencia de mercados? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es crear una estrategia. ¿Cómo la creo? De, desde dos lados. Uno, yo tengo que mirar quién es mi competencia. ¿Quién es mi competencia? Pero, o sea, tiene que ser el vecino que venda lo mismo, pero también la empresa grande que venda algo parecido a lo que yo vendo. Tengo que mirar, quién tengo que tener claro quiénes son, quién es mi competencia, qué hacen, ¿no? Qué están haciendo en redes, ¿no? Si yo de pronto veo que estoy en, el, en portafolio y de pronto veo que hay una publicidad de una empresa grande que es mi competencia o una pequeña, digo, ok, ellos están haciendo eso. Si ellos están haciendo eso, puede ser que es porque les esté funcionando, ¿Cierto? Eh, o digamos que están haciendo algún tipo de alianza con ese medio, entonces yo voy y puedo tocar las puertas de ese medio y saber qué están haciendo para yo hacer lo mismo. Eh, seguir en las redes a toda tu competencia, ¿para qué? Para mirar qué están haciendo, ¿no? Cómo se están comunicando, saber más o menos cuántos fans tienen, tener además uno, uno con, con, pues mirar a ver si yo conozco sus precios y esto también me da información a mí a la hora de crear una estrategia de precios, ¿no? Son más, son más fuertes que yo, en que son más fuertes, en que soy más fuerte yo, eh, y tener un punto como meta. Esto es súper chévere porque esto a, usted, a uno lo impulsa bastante, uno decir, bueno, yo quiero llegar a hacer esta tienda en el andino, ¿Sí? o sea, como que hay que soñar grande, y eso a uno también lo impulsa a empezar, de pronto hasta uno, no, no, no significa que copien todo lo que hagan la marca, pero que tengan un punto de de referencia para que ustedes puedan hacer lo mismo, sobre todo desde, desde, desde sus roles, cuando ustedes no tienen toda la información, digamos, en la cabeza de cómo crear una estrategia de mercado. Entonces, vale la pena sentarse y empezar a mirar el mercado que está haciendo. Una cosa que yo hago muchas veces es que no necesariamente tiene que ser la competencia esa página de internet que yo quiero para mí o esa empresa que yo quiero para mí. Uno lo que puede hacer es decir yo... Uno puede mirar, por ejemplo, cualquier otra categoría, ¿no? Como una marca que a mí me encanta, que sea grande, no importa. La miro y digo, yo quiero que mi página sea medianamente parecida. O sea, esto es lo que me gusta, hacia allá quiero ir. Este es el producto que me gusta, hacia allá quiero ir. Quiero tener un almacén en el centro comercial de mi ciudad, hacia allá quiero ir. Voy a mirar a ver cuál es la marca que más me gusta y eso a uno lo, lo, lo ayuda bastante y además... Me llena de información para yo crear una estrategia comercial que realmente funcione para mis clientes, ¿cierto? Por el lado de los clientes, también hay que hacer una investigación, también hay que saber. Sé quiénes son mis clientes, ustedes saben quiénes son sus clientes, saben sus nombres y sus apellidos, porque eso es un tema súper importante en el rol de las ventas y es que uno tiene que saber, digamos, cómo se llama. Acuérdense, los clientes son los que compran más de una vez. Tengo sus datos... Digamos que estoy segura que muchos de ustedes para que ni tengan una base de datos armada, cosa que es hora de empezar a hacerlo. Eh, ¿Y qué puedo hacer con estos datos? Entonces voy a decidir lo que ya hemos hablado anteriormente. Voy a mandar un correo mensual, o voy a mandar un correo semanal, voy a empezar a generar información. Eh, ¿Para qué? Para que ellos me tengan, a la hora de tener una necesidad de un producto como el mío, lo primero que se les venga a la cabeza, como en el caso de Coca-Cola, es... ¡ah! Este artesano, ¿no? Esta persona me va a vender el regalo para mi cuñada en esta Navidad, ¿sí? Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta, ir metiéndonos en la mente de nuestros clientes. Pero tengo que conocer cómo son ellos. Ojalá. Lo ideal es saber, digamos, eh, qué nivel socioeconómico tienen... Eh, dónde están ubicados y eso a mí también digamos, me da un poco más de información de yo pues de mi producto hacia hacia qué segmento va porque de pronto yo estoy haciendo un yo soy mi nivel socioeconómico no tiene nada que ver con el de mi cliente no por ejemplo si yo estoy viviendo en un barrio que es un nivel socioeconómico 3 o 4 pero yo estoy diseñando esos productos divinos que son 5 y 6 pero mis productos están en el centro comercial que es 3 o 4 o en la feria artesanal donde van, eh, digamos, mis vecinos, pues de pronto ahí no está funcionando, es por eso. Porque, y de pronto yo le puedo poner un precio mejor y de pronto se vende mejor en el otro segmento, entonces yo tengo que conocer las tendencias de los clientes, las tendencias que están en el mercado y qué clientes están dispuestos a buscarlos si es información que uno tiene que buscar y uno la encuentra toda digamos dedicándole mucho tiempo a internet. Artesanías de Colombia también nos puede ayudar buscando esa información. Hay muchos entes eh, del gobierno que les puede prestar información, digamos, de bases de datos y demás, que siempre la asesoría la pueden encontrar directamente con Artesanías porque sé que ellos eh, están en la capacidad de ayudarnos de esa manera. Eh, luego vamos con eh, la luego vamos con la parte de ferias y eventos, ¿sí? ¿Qué son ferias y eventos? Son eventos nacionales e internacionales. Las ferias y los eventos, normalmente, ¿qué pasan? Los mercadeos en general, digamos que me va a volver un poquito, mercadeo, la teoría del mercadeo eh, tiene cuatro P's. ¿sí? Hoy en día se hablan de siete P's, de, bueno, están metidos metido S y demás, pero siempre, siempre están las mismas cuatro que son las que uno tiene que asegurar que están muy bien. La primera es el producto. que El producto siempre esté en buenas condiciones, que sea un producto que, pues, que la gente quiera comprar. O sea, digamos que el producto es lo más importante porque finalmente ¿qué es lo que yo voy a vender? Eh, el precio es la segunda P. El precio es pues, el valor que yo le doy a mi producto. En esto hay una teoría. Eh, por favor, no, no usen como, como base para crear sus precios, como, ah, de pronto es que el vecino lo vende en 5,000 algo parecido, entonces yo lo voy a vender en 5,500. No, para esto hay una teoría y hay una fórmula que es el costo unitario, o sea, lo que me cuesta hacer, lo que me cuesta en servicios, en, en tiempo, o sea, en, en, en sueldo, en materiales y demás, ¿no?, eh, esto yo lo tengo que tener muy claro para después dividirlo sobre uno menos el porcentaje que yo quiero que yo le quiero ganar normalmente es como un 30% pues digamos que es ideal en precio uno tiene que tener siempre tres precios que es lo que yo le sugiero a todo el mundo eh, el precio de venta normal el que me sale digamos con el 30% o con el margen que yo quiero darle al producto un precio de venta por mayor que obviamente tiene que ser un poco menor pero pues digamos para un volumen muy amplio y un precio de, para eventos o ofertas especiales para una sola cosa, pero eso es algo puntual, eso es como una oportunidad que yo le doy a mi cliente que solamente este día o solamente en este momento vas a tener este descuento, ¿sí? Pero nunca lo hagan sin tener una teoría detrás, porque muchas veces en el campo artesanal lo que pasa es que la gente termina perdiendo recursos, termina casi que pa trabajando para nada. Eh, si el vecino lo hace pues que el vecino pierda la plata, que eso pasa muchas veces, es que yo le bajo porque es que él lo está vendiendo más barato, pero él, él, él de pronto no se está dando cuenta que al regalar su trabajo está perdiendo pues dinero eh, y simplemente entonces yo busco otro mercado que sea distinto al del vecino que, es, que lo quiere vender barato, pero la segunda P, que es el precio, por favor tengan mucho cuidado y háganlo bien. La tercera es eh, promoción, que es todo lo que hablábamos de, de, de comunicación, de publicidad, eh, es toda la parte de cómo yo comunico el producto, cómo yo eh, lo exhibo, eh, dónde voy a pautar y demás. Y la cuarta, que es, es la plaza. La plaza es todos los momentos en donde nosotros eh, podemos vender. Entonces, está, por ejemplo, una página de internet que tenga una transacción, o sea, que yo pueda comprar es una plaza. Eh, mi almacén es una plaza mi taller es una plaza si, mi, si en mi casa tengo mi taller pues es una plaza eh, y esto va a la explicación de las cuatro peces porque las ferias y los eventos por lo general son una plaza y son una plaza muy importante porque es un lugar donde me asegura que va a llegar mucha gente, muchos posibles clientes en donde yo voy a poder impactar y tener como mayor eh, mayor impacto entonces, hay que tener una estrategia. Miren en el año cuáles son los eventos de mi industria o dónde yo puedo ir, ya sea en mi ciudad, en mi región, en el país. Esa información también la tienen acá en Artesanías de Colombia, ¿no? Definir cuáles son los eventos grandes y cuáles son los eventos pequeños, ¿no? O, o en dónde yo voy a colaborar, con, voy a participar solamente con poner mi producto y que otra persona lo venda. Eh, y esto tiene que tener varias cosas. Siempre que participen en un evento o en, o en una feria y demás, planeen, planeen, o sea, piensen, hasta, hasta hagan el ejercicio de cómo se va a ver el stand, o sea, a, pónganlo y no lleguen allá como a poner como si nunca se lo hubieran imaginado, porque eso es inversión que vale la pena, acuérdense que todo entra por los ojos, y uno tiene que captar la atención del cliente, como por acá, entonces planeen eso planeé en el presupuesto, cuánto voy a invertir, si me toca ir a otra ciudad, a otro pueblo, los tiquetes y demás, porque esos costos se trasladan también lo, al, al, al producto. O sea, un producto que yo vendo en mi taller no puede costar lo mismo que me cuestan ex artesanías No puede valerlo, o sea, no le, puedo, no le puedo poner el mismo precio a mi cliente que le pongo en el... Porque es que yo para ir a ex artesanías hacia artesanías de Colombia me ha ayudado, digamos que en algunos casos, eh pues igual, si no me hubiera ayudado, también tiene un costo adicional, ¿no? Definir el diseño, planear el diseño, hacer un checklist del evento, o sea, mirar como el en ok, eh, la atención que yo le voy a dar a mi cliente, por ejemplo, unos dulces de sus regiones, una botellita de agua, lo que necesiten, porque eso también va generando como más eh, vínculo con el cliente con la gente que vaya pasando y al final van a hacer más ventas. Y el informe de eventos para la documentación. Al final del evento, no crean que uno llega a la casa y ya descansé, porque un evento siempre es un montón de trabajo. No, hay que hacer un informe, saber quiénes fueron, bases de datos y demás, para yo tener esa información para lo que venga en el futuro. Y eso me funciona, eso funciona bastante, ¿sí? Eh, básicamente, digamos, eh, eso era lo que les, lo, lo que les quería contar, lo que les quería contar, perdón, entonces... Mi mensaje inicial es para una estrategia de mercadeo hay que hacer una inversión, tanto en recursos, muchas veces digamos que no inicialmente tiene que ser como solo invertir, invertir, invertir, pero sí en tiempo. Sí dediquen el tiempo porque esto es de sentarse, investigar, eh, mirar, construir, planear y no como o sea, haga la tarea de hoy en mi agenda si no voy a estar en mi taller, no sé qué por la mañana voy a trabajar por la tarde pero por la mañana le voy a dedicar a esto y apaguen celular, apaguen todo y dedíquense solo a eso, entonces hay que hacer una inversión en recursos sin tiempo. y esto es, hay que tener digamos, esto para qué me sirve, para organizarlo para obtener reconocimiento digamos, esto al final cuando yo hago las cosas bien, eso se nota y lo más importante es que esto se traduce en ventas, se los aseguro eh, porque uno, cuando planea y es estratégico, finalmente sí logra tener eh, las ventas que quisiera para mi negocio, ¿sí? Eso, digamos, es básicamente lo que les tenía que contar. Es mucha información eh, en una hora, pero por lo menos eh, espero dejarlos con, con una inquietud puntual a cada uno de ustedes para que empiecen con alguna de, estas, eh, de, estos, de estos elementos que vimos y empezar a desarrollarlos a futuro en todos sus emprendimientos. Artesanos Digitales, a ustedes muchas gracias por acompañarnos de nuevo en una de nuestras charlas, de nuestras charlas Artesano Digital. Recuerden que finalizar nuestra serie del 2016 de estas charlas virtuales vamos a tener un incentivo. Por esta razón, los invitamos a, seguir, a seguirnos acompañando y por supuesto a darnos a conocer cómo están avanzando ustedes en ese camino para convertirse en un verdadero artesano digital. Recuerden que nuestra próxima cita es el próximo martes 27 de septiembre. Eh, el tema de esta, de, de esta nueva charla, bueno, eh, los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales porque pronto les vamos a indicar de qué se va a tratar nuestra nueva charla de artesano digital. Nos han preguntado mucho eh, que si las charlas que estamos realizando están quedando almacenadas eh, en, algún, en alguna página. Bueno, les informamos que en la lista de reproducción de nuestro canal de YouTube, recuerden que nos encuentran como Artesanías de Colombia en YouTube, allí van a encontrar una lista que se llama Artesanías de Colombia TV. Allí tenemos ya subidas las primeras charlas virtuales que hemos realizado. Está ya de aquí al lunes va a estar arriba para que ustedes puedan volver a revisar la información que hoy Belkis nos dio, de igual forma pues así ya tenemos todas nuestras charlas virtuales para que la revisen, para que practiquen, para que de esa misma forma ustedes puedan seguir construyendo esa estrategia que los va a llevar a que como siempre en el mundo digital, nuestros productos artesanales se den a conocer cada día más. Muchas gracias por acompañarnos, feliz día a todos y recuerden, nos vemos el 27 de septiembre.